que vamos a colocarles para que eh, ustedes se enteren de cómo anda el asunto por Villarriba, de cómo están, eh, cómo están las elecciones por allá. Sí. Presidente, ¿cómo va el proceso en el municipio de Villarriba? Bueno, el proceso ha iniciado excelente, la persona hoy está muy animada, ha iniciado toda la hora que debió iniciar, ya a las 7 de la mañana se abrió el proceso para, el, para la, los votantes y desde las 6 de la mañana la persona está organizada en su fila, muy animada a votar y confiando en que esta institución va a realizar este proceso como debe ser. Su mensaje a los ciudadanos, mantenerse como hasta he visto hasta el momento, que están, eh, están en orden, animados a votar y que vengan a votar. Este proceso es de ellos. El nombre con nosotros. ¿Su nombre completo? Ramón Rosario. ¿El presidente, presidente de la Junta Electoral de Villarreal